jueves de la 21 semana del tiempo ordinario El evangelio según san mateo capítulo 24 versículo del 42 al 51 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su señor tenga por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón le estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente, y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas, entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús Nos queda el discurso escatológico de Jesús el quinto y último de los que Mateo nos ofrece en su Evangelio Ese discurso se refiere a los acontecimientos finales y en concreto a la actitud de vigilancia que debemos tener respecto a la venida última de Jesús Antes hemos dicho que el momento del juicio final es desconocido esto debe suscitar la vigilancia y diseñar la actitud que deben tener los discípulos. Hoy nos los dice con dos comparaciones muy expresivas. El ladrón puede venir en cualquier momento sin avisar previamente y el amo que puede regresar a la hora en que los criados menos se lo esperan. Las parábolas expresan la certeza de que el Señor puede volver en cualquier momento. Y esta certeza debe impulsar a la comunidad a no instalarse. Hay que tener cuidado de no traer. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo.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 a la fidelidad de sus seguidores, está ligado a la participación de los bienes que la salvación definitiva comporta. Segundo, no dejarse dominar por el miedo a un Dios amenazante. Y tercero, la bondad con los hermanos más humildes. En otra parte nos hace ver la oración. Dice Jesús, estén en, en vela y oren. Frente a Jesús cada día y los integrantes de la comunidad, especialmente a los que ocupan puestos directivos de la comunidad, son empleados a los que se ha confiado una misión y esta misión exige una fidelidad responsable. Hay que ser fieles y cuidadosos. De ahí la gran responsabilidad que tienen sobre todo los padres de familia, a los que Dios les ha encomendado el cuidado de sus hijos, de los esposos a quienes les ha encomendado el cuidado mutuo de la alta responsabilidad de los empresarios, patrones, superiores, etc., quienes tendrán que responder por el bienestar, y diríamos incluso de la santidad de sus empleados o hermanos. Hagamos un breve balance de cómo hemos administrado lo que el Señor nos puso en nuestro cuidado, sobre todo en nuestro trato con nuestros hermanos. Estemos despiertos, no nos dejemos arrastrar por la corriente del tiempo y de los acontecimientos. No nos quedemos amodorrados por el camino. Todos queremos escuchar al final las palabras de Jesús. Muy bien, siervo bueno y fiel, entre en la alegría de tu Señor. Si el, el Señor le te pediría hoy cuentas de tu administración, ¿te encontrarías preparado? Que el Señor los bendiga.